Hola, bienvenidos todos al foro Disciplinas Humanistas y la Nueva Constitución. Nos encontramos en un momento clave en la historia de Chile, estando a dos días del plebiscito, tenemos en nuestras manos la labor de eliminar una constitución ilegítima que refleja muchos de los aspectos de una dictadura iniciada ya hace 47 años. Está claro que si bien eh, una nueva constitución podría no cambiar las injusticias que se viven día a día, será la base para restablecer y reorganizar muchas de las normas que en una democracia no deberían encontrarse que lamentablemente mantenemos hasta la actualidad. Es importante considerar que el camino para impulsar un nuevo Chile es un camino que conllevará bastante tiempo, pero la nueva Constitución marcará un antes y un después eh, en nuestro país. Por esto que es necesario pensar y repensar qué había falta en una nueva Constitución. Fin de esta semana constituyente nuestra facultad fue aquello: pensar desde nuestras disciplinas y desde nuestra posición como estudiantes, académicos y/o funcionarios una nueva constitu Constitución. En este foro el objetivo será que las académicas que nos acompañan eh, puedan problematizar su disciplina en la nueva constitución contestando algunas de las preguntas que preparamos y luego si sobra tiempo daremos unos minutos para responder las preguntas que nos dejen en el chat. Y bueno, en esta ocasión eh, las académicas que nos acompañan son Soledad Chávez, profesora de lingüística y coordinadora de la carrera de hispánica. Eh, no sé si quera, querrá decir algunas palabras. Honradísima, honradísima de estar aquí eh, muy honrada también por la, por la invitación y con muchas ganas de participar. Muchas gracias, profe. Tenemos también a Mario Matus, director del Departamento de Ciencias Históricas. Bueno, también, eh, Renata, muchas gracias por la invitación. Eh, magnífica la iniciativa, los felicito realmente por este tipo de actividades, porque elevan el nivel de reflexión de todo, se, se agradece. Así que encantado de participar. Muchas gracias. Y eh, Alan Martin, profesor y coordinador de la carrera de filosofía. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias al centro estudiante. Eh, encantado de poder participar en este momento tan eh, importante de nuestra historia con lo que hacemos. Así que eh, muy agradecido de la invitación. Muchas gracias a ustedes por eh, aceptar la invitación también. Y bueno, para comenzar... Eh, la primera pregunta que tenemos preparada es, eh, ¿su disciplina es valorada en Chile? Si es así, ¿de qué manera? Y si no es así, ¿cuál es el problema que cree usted por el cual su disciplina no es valorada? Eh, Profesor Mario Matus. Perfecto, empezamos conmigo. <risa> ¿Sí? Bueno, eh, gracias por enviar también las preguntas antes, porque eso nos permitió elaborar y, y simplificar. Bueno, yo, yo le estuve dando harta vuelta a esa pregunta, ¿eh? Y, y me quedé con una impresión, que obviamente es discutible, pero que, que nos puede ayudar, ¿no? Eh, y es que eh, la disciplina eh, de la historia, en este caso, pero también me, me da la impresión de que ocurre en general con la humanidad, ¿eh? Y algo también de las la ciencias sociales, las artes, y, y las ciencias también, podríamos decir, eh, puras, que están acá en la, en la Facultad de Ciencia, ¿no? Están pasando por un momento muy difícil en todo el mundo, no solo acá, de, de una, eh, un proceso de exclusión. Entonces hay unas dinámicas excluyentes que afectan a la humanidad, sobre todo, y a la historia también, porque somos parte de la humanidad y también de la ciencia social, eh, y que tienen que ver con el, el rol, eh, por ejemplo, que los medios de comunicación han, han asumido en los últimos eh, años para manipular conciencias, para introducir ciertos contenidos que... Que, que sirvan para, para una empresa, digamos, del de conocimiento, eh, por el carácter productivista que se le ha dado a la educación, excesivamente productivista, eh, la pérdida de formación ciudadana, por lo, los temas presupuestarios, es decir, hay un conjunto de dinámicas súper negativas que están afectando el cultivo, no solo de la historia, sino que de, de todas las disciplinas, digamos que no somos autofinanciables, ¿sí? y que, y que eh, para algunos, ¿no? como todo se ha privatizado, y el Estado ha reducido su presencia ante estos bienes que son fundamentales para la sociedad, entonces nos encontramos en una situación de, de bastante acoso, digamos, de asedio permanente. Ahora, a eso que es un asunto que yo creo que a ninguno de nosotros eh, eh, nos costaría diagnosticar, eh, se le suman algunos elementos que se desprenden de ahí y otros que son, podríamos decir, como se habla en tenis, errores no forzados. O sea, hay cosas que, no son, no son culpa nuestra y que nos afectan negativamente, pero hay otros que son claramente errores nuestros. Eh, por ejemplo, el hecho de que eh, los criterios de validación que nos ponen la, la, la CNA, por ejemplo o CONICI, FONDESI, eh, para, eh, eh, de alguna manera, hacer carrera académica, ¿no? nos obliga a, a ciertos formatos de escritura, ciertas métricas también, que nos alejan a veces de, lo, de los problemas principales que la gente... Eh, tiene más en mente. Entonces, eh, no, no, por ejemplo, este tema de que nos obligan a escribir paper, paper, paper, paper con indexado, indexado, indexado, te fijas, proyectos que tienen que cumplir con esa, esas características. De repente, dejamos de hacer lo más importante que es lo que tenemos que hacer, que es pensar los, los problemas de la sociedad. Digamos, ¿eh? Eso es un, es un problema grave. Eh, entonces, ahí tenemos que luchar contra eso, porque de hecho hay una consulta ahora que hay que responder. Y para justamente introducir todo, estos otros temas que son tan importantes para la sociedad, de repente perdemos el tiempo escribiendo unos papers súper especializados que no los lee ni la mamá, digamos, o sea, la, hay que rogarle al, al, al colega al lado, por favor, léete, lo que estoy escribiendo, y dame tu opinión, porque la verdad es que no tenemos feedback. Entonces, ese es un tema. Y para terminar esta parte, yo creo que igual hay, hay cosas que, que son culpa nuestra, que son, por ejemplo, que en esa misma afán por validar nuestras carreras y, y nuestra trayectoria como académico, nos ponemos, nos hemos hiperespecializado. especializado o sea, trabajamos temas y ¿sí? que a veces son chiquititos y, y dejamos de, ver, de tener la mirada integral, ¿no? Y ahí también pecamos de, de exceso de academicismo hiperespecializado eh, y nos enojamos cuando de repente personas que vienen de otras áreas, en el caso de la historia, por ejemplo, un tipo como Baradí ¿no? Hace una historia que, que más, es una crónica histórica, más bien, ¿no? Son subproductos de la historia. Por ejemplo, eh, crónica, historia, reportaje periodístico, novela histórica. Bueno, y esas cosas son buenas porque entusiasman a la gente, la acercan a la historia, te fijan en nuestro caso, pero resulta que mucha gente de nuestra disciplina se enoja porque dice, bueno, este tipo se está forrando, vendiendo libros, ¿no? Cuando en realidad deberíamos venderlos nosotros. Bueno, el problema, la culpa no es de él, digamos, la culpa es de nosotros, porque nosotros nos alejamos de la gente y dejamos de hacer algo que podríamos perfectamente, situó, no, no directamente, pero podríamos tener productos, por ejemplo, o un tipo de historia más cercana a la, a la gente, ¿no? Lo mismo pasa con la educación. Y también creo que en el, en el ámbito del, de, lo, de lo que hacemos mal, y para, con eso termino, creo que nosotros tendemos, sobre todo ocurre, eh, yo diría, le llamaría síndrome Juan Gómez Milla, y es que no, nos tendemos a encapsular mucho. Como, como estamos en esta cosa, en este cuento de hiperespecialización, y además... Sometidos por este hiper neoliberalismo, ¿no es cierto?, que nos separa y nos fragmenta todo, nos terminamos creyendo de que las cosas que se nos ocurren a nosotros dentro de la facultad, que pueden ser muy interesantes, muy brillantes, son las únicas verdades. Entonces nos encapsulamos, perdemos el contacto con lo que, por ejemplo, dice, Claro, yo puedo tener una magnífica opinión filosófica, literaria, digamos, o lingüística, o, digamos, o histórica, sobre un fenómeno económico, pero si yo pierdo. El lenguaje y pierdo las herramientas analíticas de, que la economía tiene para medir lo que pasa con los fenómenos económicos, o sea, estoy perdiéndome algo muy importante. Lo mismo pasa con los hechos de la sociedad, los grupos sociales, el conflicto y también los temas políticos, el tema del poder. Si yo me alejo de la sociología, de las ciencias políticas, de la antropología, te fijas, las ciencias sociales, y me quedo solo en los fenómenos culturales, me estoy perdiendo un, un enorme campo de, de producción científica, digamos de en otras áreas, y estoy empezando a pensar que los fenómenos políticos se, se explican solamente por, por temas simbólicos, digamos, o por, por las percepciones del sujeto, y eso es totalmente, eh, eh, digamos, sectario. entonces Y ahí yo veo también un problema nuestro, que es muy propio de la incomunicación que, que hemos tenido eh, con otras disciplinas desde nuestra facultad. Tenemos que abrirnos más, ser menos sectarios. Eso, para empezar. Profesora Soledad. Hola, hola. Eh, gracias, Mario. Mario tocó muchísimos temas que de alguna manera eh, nos tocan y reflexionamos todos en, en torno al, al, al problema de la valorización, porque claro, el tema de la valorización es un tema de actitud, es muy subjetivo. Eh, y a la larga, en un sistema como el que estamos, que es el neoliberal y que al final todo se traduce en mercancía, producto, comprable, vendible, Gracias. Um... ¿Cómo encajan las humanidades? Entonces, claro, yo pienso en un, a, a partir de mi disciplina en una cosa más bien tripartita. Mi disciplina en cuanto a eh, la gente que se está formando, ustedes mismos, los que están estudiando, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se valora lo que se estudia? Luego mi disciplina en general, yo soy lingüista, pero es un, un, un, un, un ámbito bastante amplio la lingüística. Eh, y por otro lado, mi propio qué hacer. Yo como lingüista, lo que hago yo. Eh, si parto con el estudio, parto con la formación, claro que de alguna manera una universidad estatal como la Universidad de Chile refleja en muchas de nuestras carreras una subvaloración. ¿Y cómo se ve eso? Que nosotros demos, por ejemplo, licenciaturas. ¿Qué haces con una licenciatura por lo general? Necesitas seguir formándote, para eso te endeudas, a no ser que, que estés ahí con el apoyo de una familia y, y, y, y ojalá que sea un apoyo bastante... Eh, largo en el tiempo, porque luego ¿qué tienes que hacer? Haces una pedagogía. Entonces al final en eso se reduce sobre todo eh, el aporte que podemos tener muchísimas de, la, de las disciplinas en la facultad, ser profe. Pero ahí tenemos a Alan, Alan es el coordinador de filosofía, por muchos años la filosofía literalmente salió del, del espacio, de educacional ¿Qué hace alguien que estudia filosofía? Eso es como una valoración, y estoy usando una palabra muy neoliberal en el mercado, que la odio obviamente, pero eso se refleja, la valoración en la incertidumbre del que está estudiando, y es la incertidumbre que muchos de ustedes tienen todo el tiempo, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué salidas hay?, y es justamente uno de los principales retos que estamos teniendo nosotros como facultad de filosofía y Humanidades. Estoy hablando eh, específicamente de la licenciatura en lingüística y literatura. ¿Qué hacer fuera de la pedagogía? ¿Qué hacer fuera de la senda académica? Que es tan larga y es tan compleja y es tan difícil y hay una serie de, de factores externos que de alguna manera determinan el éxito en una carrera académica. ¿Hay más alternativas? Las hay. Entonces, claro, ahí también viene otra instancia que, de alguna manera, si estás en un medio neoliberal, hay que ver hasta qué punto esto sirve. Hablaba el otro día con el director de posgrado y me comentaba de, de la tragedia hace unos años atrás con un posgrado, parece que era criminalística, que al final no tenía ningún tipo de salida. Entonces, al final, ¿qué haces con eso? En una situación como la que estamos viviendo, en una sociedad neoliberal, porque por otro lado podemos tener estados de bienestar en otros países que tienen universidades para gente de tercera edad. ¿Qué salida? Entonces al final dices, bueno, ¿qué salida? Está lo mismo, la gente gozando con el estudio, formándose, quizás estudiando algo que no pudo estudiar previamente, eh, porque estaba criando, porque tenía que trabajar, o porque estudió otra cosa. Entonces eso dentro del ámbito del, del, del estudio. Luego en el tema de mi disciplina lingüística, también una actitud, ¿cómo se valora? La gente sabe que hay lingüística, sabe que hay lingüistas, muchas veces, quizás en nuestro ámbito sí, pero en, en, en muchos espacios la gente no tiene idea. A mí muchas veces me han preguntado, ¿pero qué haces con eso? ¿En qué trabajas? Eh, y eso también de alguna manera refleja una valoración, e insisto, una valoración en positivo o en negativo, una valoración consciente o inconsciente, que puede darla también al desconocimiento de una sociedad, y ahí no hay culpables en el sentido de culpables ellos que no saben, sino por porque te, estamos en, con una sociedad, en una sociedad en que de alguna manera eh, todas estas instancias se conocen bien poco, bien poco. Y en relación con mi que hacer un ejemplo chiquitito para, para terminar y no dar tanto la lata, por eso te decía al principio que esto da para conversarlo ahí tomándose un mate, pero larguísimo, así como tertulia, como como sobremesa. Eh, bueno, yo hago docencia y la docencia tiene ahí una serie ahí de, de, de, de características y de tópicos y de temas, etcétera, etcétera. Pero mi, mi quehacer, uno de mis quehaceres es justamente hacer diccionarios. Yo hago diccionarios. Eh, Mario tocaba un tema respecto a, a, a los parámetros que nos miden ahora para poder financiarnos proyectos. Desde hace un tiempo hasta ahora, el nivel de la tecnocracia en la investigación eh, se instaló con, con parámetros que, son, que tienen que ver con otras disciplinas. ¿Y en dónde? Por ejemplo, un diccionario no es financiable. Un, un, un diccionario no, no gana puntos, así como una edición crítica de una obra colonial. Y eso de alguna manera te refleja el estado de la cuestión, con lo necesarios que son los diccionarios en todo ámbito. Eh, y uno puede hacerlos, puede, puede seguir haciéndolos, pero ahí tienes que hacer una serie de triquiñuelas, ¿no? Eh, o quizás eh, dejar, como bien decía Mario, de escribir estos papers de 20 páginas en inglés, que no los va a leer nadie, en pos de, por ejemplo, redactar un buen diccionario didáctico para nuestros escolares, o un buen diccionario monolingüe del español de Chile, que no lo tenemos y es necesario. Pero eso, ahí para ir cerrándome, o si no me alargo mucho. Gracias. Muchas gracias, profesora. Eh, profesor Alan Martín. Sí, gracias. Eh, bueno, eh, concuerdo con varios de los puntos que han señalado eh, mis colegas de mesa, mis colegas de eh, eh, la docencia ¿no? eh, Ahora, yo quisiera mostrar que hay, hay cierta ambigüedad. Por un lado, eh, es cierto que estamos bastante arrinconados, tanto por razones de contexto, pero por lo que decía Mario en, en su intervención también, por nuestros propios errores no forzados, ¿no es cierto? Y hay, hay es importante hacerse la autocrítica, porque si no podemos caer en una cierta victimización, en el sentido que nos tienen un poco aquí arrinconados, pero, pero también nosotros somos parte de ese proceso. Entonces es bien importante ejercer la reflexión crítica sobre sí mismo. Eh, y en respecto a la, de la filosofía en particular, me parece que hay una cierta ambigüedad, ¿no es cierto? Que por un lado eh, se la deja en cierto margen porque es incómoda, las disciplinas de las humanidades son incómodas en el, en el marco en el que nos encontramos, ¿no es cierto? Porque no se las puede encuadrar, particularmente la filosofía en mecanismos de productividad, de cierta eficiencia, rendimiento y ese tipo de lenguaje que está tan instalado, ¿no es cierto?, hace tantas décadas en Chile, entonces se la va arrinconando sucesivamente, y sin embargo, al momento en que se la iba a eliminar definitivamente del currículum escolar, hay un cierto movimiento que la defiende. Entonces, entre los años 2016 2018, ¿no es cierto?, que la filosofía estaba prácticamente ida del currículum escolar, se la, se la reincorpora, y no solo se la reincorpora, sino que además, se la, se la incluye dentro de eh, la educación artística y también eh, la educación técnica. Entonces, de alguna manera hay un hay una cierta de valoración atávica, como que se la respeta por las canas, eh, pero, pero de ahí a integrarla en un proceso que, que tenga un rol preponderante, eso es lo que no ocurre. Entonces, por eso digo que es más bien una valoración ambigua. A algo que viene del pasado que parece demasiado, eh, o sea, sería como un crimen infame eliminarla definitivamente, pero, pero por otro lado tampoco cuadra en ninguna parte. Y eso tiene que ver, eh, como decía, por, por nuestras propias acciones, pero también con la naturaleza misma de lo que hacemos. O sea, la, la crítica, la reflexión crítica eh, bien fundada eh, puede ser incómoda para muchos, pero bueno, eso es parte de lo que elegimos, parte de lo que hacemos y también tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en este momento particularmente es importante no solo eh, decirlo, sino que tratar de decirlo en otros ámbitos también, evitar este encapsulamiento en que nosotros mismos también nos, nos quedamos. Eso. Muchas gracias profesores. Eh, sí, las humanidades pueden ser peligrosas para el sistema en el que estamos viviendo. Y en torno a aquello, eh, también pueden tener un rol importante en el proceso constituyente que se viene acercando. Eh, y, y nosotros tenemos tres preguntas eh, que mmm, vamos a hacer, eh, un poco fusionadas. ¿Qué entrega su disciplina al proceso constituyente? ¿Por qué es importante su disciplina en el proceso constituyente? ¿Y cómo su disciplina puede ayudar a solucionar eh, problemáticas del país y problemáticas de la Constitución? Eh, Profesor Mario Matus. Seguimos en el mismo orden, ya. Bueno, <risas> eh, quizás para no alargar tanto esta respuesta yo la voy a dividir y después quizás la puedo retomar, la, sobre todo la, la, las dos últimas preguntas. El, nosotros el año pasado, cuando estalló ¿no el es eh, movimiento social en Chile, eh, nos dimos cuenta en el Departamento de Historia, muchos académicos o académicas, que teníamos que, eh, teníamos que reflexionar sobre lo que había pasado. Y eh, empezamos a trabajar en un, un libro que sacamos muy poco tiempo, que le llamamos Chile despertó, donde quisimos abordar todos los problemas no resueltos que pensábamos que se habían ido acumulando a lo largo de los últimos 40 años, por decirlo así, y que habían generado la tensión que finalmente cayó ¿no el 18 de octubre del 2019. Bueno, ese libro lo publicamos en digital tu, eh, con el, la parte de la, la vicerrectoría académica de la Universidad de Chile. Tuvo bastante difusión eh, y yo creo que ha sido muy importante, muy importante. Ahora, nosotros seguimos después de eso, en, estábamos pensando en hacer una cosa como ya más formato libro, más, como más eh, denso, con más abordaje de más temas pero también tomando lo principal de la, la disciplina, la especialidad de cada uno. Y, pero al final, ahora, eh, en el camino, eh, la gente del departamento ha estado a cada rato, y están varios, digamos, muy entusiasmados en la idea de que, en vez de hacer eso que pensábamos hacer, hagamos un, un, un libro también, pero un libro que eh, sea un insumo para el proceso constituyente. ¿Y en qué medida un insumo para el proceso constituyente? Es decir, que cuando los constituyentes ya estén elegidos, ¿no es cierto? Que esperamos que sean lo, una convención eh, elegida totalmente para eso, ¿no? Y no mixta, sino que, eh, y donde la gente llegue, ¿no es cierto? Y va a requerir insumos. Entonces, nosotros le ofrecemos uno de los insumos, no, no es el único, digamos, pero pensamos que una reflexión de la historia del siglo XX chileno, ¿no Donde se trabaje el tema, por ejemplo, de género, el tema indígena, de los pueblos originarios, las minorías. Eh, los problemas ambientales, los desequilibrios económicos y sociales, los problemas políticos, todo eso, de alguna manera ir mostrando de qué manera, en, en qué momento se han hecho cosas bastante acertadas, que han funcionado, y que han, han, han incluido a la, a la, al país, lo han mido, y en qué momento se han cometido errores. Y entonces, desde nuestra subdisciplina, nuestra mirada, poder decirnos ¿cierto? qué cosas el pueblo chileno tiende a, a, a sentirse más cómodo a funcionar más con eso y hay otras cosas que, que por ningún motivo hay que hacer ¿no? y eso, sugerirlo no sugerirlo al, al, a la convención constituyente para que lo tome en cuenta como un elemento que engarza con nuestra historia decir, porque no, nosotros tenemos ciertas tradiciones si esta, esta, esta cultura política ¿no? y en esa cultura política encajan ciertas cosas y en otras no encajan entonces por, por ningún motivo y <ríe> por esas que no encajan ¿no? lo mismo con, con algunas cosas que han generado por ejemplo políticas redistributivas que han funcionado el tema de los parlamentos en el caso de, de, de los pueblos originarios tomar las cosas buenas que en algún momento han funcionado y, y relevarlas ¿no? bueno en ese sentido creo que vamos a ir en esa dirección ahora eh, yendo a una parte que voy a solo anunciar para no, no extenderme demasiado y, y escuchar también a, a Sole y Ala, creo que la, el aporte específico que podemos hacer nosotros desde la historia es que la historia eh, tiene una cierta especificidad como, como disciplina, y es que puede, puede ejercer un rol de, de hilo conductor, de integrar relatos muy distintos, muy diversos, que abarcan distintas dimensiones de la vida social. Y por eso que estamos ahí entre medio de, somos en parte una humanidad, pero también somos una ciencia social, porque tomamos, por ejemplo, lo que hacen disciplinas de la humanidad y de las ciencias sociales, y que, por ejemplo, se dedican a los temas políticos, a los temas económicos, a los temas culturales, a los temas sociales. Entonces, nosotros necesitamos a esa disciplina. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar lo que están haciendo distintas disciplinas y la integramos en un relato. Y en ese relato, la idea es que eh, se haga un esfuerzo por medir, por ponderar. Ponderar significa establecer el peso relativo que tiene cada fenómeno, cada dinámica dentro del proceso general, ¿no? Y, para que no se sobredimensione ni tampoco se subestime el rol que tiene alguna de esas dinámicas dentro del proceso general. Y también para que no se le dé demasiada importancia, se magnifique hechos que, por ejemplo, eh, responden a una coyuntura más corta, o peor aún, a un acontecimiento. Y, y esos acontecimientos y esas coyunturas se puedan situar dentro de una temporalidad mayor, dentro de lo que nosotros llamamos procesos de larga duración, para poder tener una visión más podemos decir, adecuada de, de cómo transcurren fenómenos como el que estamos viviendo. O sea, lo que estamos viviendo es, es, es una coyuntura crítica, digamos nosotros. ¿no? Es decir, son, son cierto tipo de acontecimientos que revisten características especiales en las que se acumulan muchas tensiones producto de las contradicciones que no fueron resueltas en la anterior larga duración y que de, de ser bien administrada durante esta coyuntura crítica da lugar a una nueva larga duración, a un nuevo chile. Entonces nosotros podemos, creo, entregar un, un, un aparataje teórico y, y analítico, instrumental, en la cual se considere lo que están haciendo colegas en muchas disciplinas, ¿no? incluyendo los, los nuestros, de la nuestra facultad. ¿ya? Y agrupar eso y entregar un relato que sea, podríamos decirlo así, armonizado. ¿no? Y creo que esa ese sería nuestra contribución. Y dicho esto, no voy más la lata. Muchas gracias, profesor. Eh, ¿Profesora Soledad? Eh, son buenas preguntas, insisto, dan, dan para unas reflexiones enormes y son retos también. Porque fíjate que nunca me había puesto a pensar así directamente eh, en relación a mi disciplina y el proceso constituyente, siendo que desde que empezó la, la revuelta, bueno, y, y, y antes también, eh, uno de alguna manera siempre está aplicando su propia disciplina a lo que está viviendo. Eh, primero quiero aclarar algunas cosas en relación a, a las preguntas. En el proceso constituyente, eh, de alguna manera, estas preguntas se aplican a toda la sociedad. Es decir, estamos todos de alguna manera aportando, eh, participando, eh, colaborando. Eh, no es algo que de alguna manera sea, eh, el, eh, sea exclusivamente para un grupo pequeño. Estamos mal acostumbrados por una por un proceso que tiene que ver con una construcción de un Estado, y que de alguna manera eh, quienes lo han construido han sido unos pocos, una élite, eh, hemos vivido procesos eh, dictatoriales en donde con mayor razón uno no tiene arte ni parte, entonces que se pueda dar una instancia en donde uno pueda colaborar es absolutamente nuevo, es absolutamente desafiante y es absolutamente hermoso. Eh, yo siempre lo digo, lo digo en mis redes sociales, se lo digo a, mi, eh, eh, a mis eh, estudiantes, que hay que estar más alerta y más vivo que nunca en este momento, justamente para todo lo que hay que aportar. Ernesto Águila ayer publicó, uno de, de nuestros profes, el director de extensión, publicó una nota muy interesante en el clínico en relación con eso, que realmente la pega empieza la noche de este domingo para ver realmente cómo podemos colaborar, cómo podemos participar. Y, y, y eso de alguna manera aclarar, quería aclarar en relación con el proceso constituyente. Segundo, que quería, eh, segundo punto que quería aclarar, claro, yo me siento eh, profesora, me siento lingüista, eh, me siento coordinadora, ¿no? que en, en el caso de, de algunas carreras es ser jefe de carrera, eh, pero por sobre todo soy humanista. Entonces, claro, en este momento eh, está de la mano con, con la lingüista y con la profe y con la jefa de carrera, por sobre todo, una humanista. Entonces, siempre trato de pensar en un, desde una perspectiva más bien sistémica, eh, que bien lo decía también Mario, o sea, eh, soy lingüista, pero soy mucho más que lingüista. Formo parte de una facultad, de una facultad de filosofía y humanidades. Soy mujer, ¿no? eh, soy feminista. Eh, entonces, y bueno, y soy, soy lingüista, pero por sobre todo humanista. ¿Qué voy con esto? Que de alguna manera, en esta instancia eh, que nos está regalando la vida, eh, hay que ampliarse más que nunca hay que ampliarse. Mario lo decía hace un rato, esta hiperespecialización que ha hecho, ha hecho que nos cerremos en unas celdas y no veamos más allá de nuestro metro cuadrado. Muchas veces incluso dentro de nuestros propios departamentos. Estoy hablando ahora como como profe, como académica, a veces no sabemos lo que trabaja el colega del mismo departamento. Ahora hay un reto y es un reto social, tenemos que vernos sistémicamente. ¿Por qué? Porque creo que en este momento el reto es esencialmente humanista. Es decir, acá entra en juego la filología, la historia, la filosofía, la literatura, la lingüística, eh, la política, la ideología, la sociología, la historia del arte, la música, todo, absolutamente todo. Se viene ahora una etapa en que vamos a tener que estar estudiando y leyendo mucho. Por eso también me sale lo profe y me digo, hay que organizarse. Eso le digo siempre a mis estudiantes, hay que organizarse bien y quizás haya que dormir menos. Porque tampoco puedes dejarlo todo en pos de una sola cosa, no. O sea, ahora tienes que, que, que seguir viviendo, pero tienes que seguir enterándote de lo que está pasando, etcétera, etcétera. Y ya luego, para terminar, ya parcerá, bueno, ya. Mi disciplina, yo, lo que hago en este momento, eh, en donde yo de alguna manera más he podido colaborar y en donde más me gustaría colaborar y aportar, es justamente en un área de la lingüística relativamente nueva, digo relativamente nueva porque esto siempre ha estado, desde que um, el, el, el estudioso se ha centrado en el lenguaje, con lo amplio que puede ser el lenguaje, o sea, puedes abordarlo... Pero desde diferentes perspectivas, áreas, situaciones, eh, hay un nivel, hay una disciplina, hay un tipo de estudio, que es la glotopolítica, que de alguna manera inserta la lengua en el sistema. No hay que estudiar, o sea, puedo, claro, estudiar los sonidos, estudiar la gramática, estudiar la etimología, hacer definiciones, enseñar y estudiar la historia de la lengua, son cosas importantísimas. pero Insertar la lengua, el lenguaje, el habla, el discurso dentro de una sociedad y ver, por ejemplo, cómo ese lenguaje puede manipular, puede engañar, puede mentir, puede esclarecer, puede ordenar, eh, es fundamental. Entonces, claro, ¿qué hace la glotopolítica? Estudia esos resultados en sí y los analiza críticamente y por otro lado, estudia las situaciones, los hablantes que los emiten, la historia que los emite, etcétera, etcétera. Entonces, esto también se puede extender a la historia y ver, por ejemplo, los procesos eh, constitucionales a lo largo de la historia. Ahí toca también historia, propiamente, la disciplina. Eh, pero también podemos ap eh, aprovechar y aprender del, del pasado y, lo, y de lo que hay allí. Entonces, yo siento que en cierta medida, y, y por eso quería terminar con esto pequeñito, eh, es un momento maravilloso para la glotopolítica como disciplina Eso. Interesante la glotopolítica yo como estudiante no tenía idea así que muy interesante muchas gracias, eh, profesor Alan Martin Sí, gracias eh, bueno, como ya decían los colegas son preguntas las que ustedes proponen bien desafiantes y lo que uno puede ofrecer es Inicialmente son ciertos balbuceos más bien, pero, pero yo creo que, que, que hay que aportar desde la propia especificidad, que uno en estos momentos tiene que eh, quedarse bien fiel a lo que uno ha venido haciendo durante un montón de tiempo, porque me parece que son cuestiones que eh, pueden ser muy útiles justamente ahora, porque... Eh, sobre todo en el caso de la filosofía, cómo aportar al proceso constituyente, la palabra proceso me parece una muy buena palabra puesta ahí, porque no es una cosa que ocurra en un instante, sino que tiene, ya desde el año pasado, ya en un proceso que desemboca en la cuestión constituyente, por supuesto, viene un montón de otras eh, tareas y desafíos que son muy importantes, y ahí yo creo que podemos aportar básicamente, en términos de la filosofía en general, con la reflexión crítica, que es un poco lo que nos caracteriza, y también las preguntas, porque normalmente las preguntas son cómo. En nuestro modelo, en el marco en el que estamos insertados socialmente y que se ha construido en las últimas décadas, la pregunta siempre es cómo. Pero yo creo que aquí podemos cambiar preguntas también. Estamos en un momento bien especial que permite eso. ¿Para qué? Un poco explorar sobre los sentidos que tiene esto, hacia dónde queremos llegar, en una cuestión más amplia, me parece que, que es importante. Y por supuesto otras disciplinas aportarán lo suyo, pero desde la filosofía esas preguntas por el sentido, por los objetivos, por los lineamientos más generales, eh, son cuestiones que son bien importantes. Y en términos un poco más específicos, eh, hay ciertas disciplinas de la, de la filosofía que pueden ser bastante importantes eh, en el en la discusión, en la deliberación, ¿no es cierto?, la filosofía política, la filosofía del derecho, la propia ética, ¿no es cierto?, eh, la reflexión sobre la constitución es algo que viene hace mucho tiempo, en, en la disciplina, cuestiones como qué significa la democracia, la justicia, o cuestiones más urgentes hoy por hoy en el sentido que son más nuevas, ¿no es cierto?, como las cuestiones que, que la pandemia nos ha instalado, como la informatización de nuestras vidas, ¿no es cierto?, la, los, los derechos digitales, la distinción entre lo público y lo privado, que me parece que son temas que eh, en nuestro marco general no están bien integrados y se hace necesario pensarlos para integrarlos, porque son realidades nuevas que eh, necesitamos pensar y necesitamos... Eh, tener una posición al respecto, yo creo que la reflexión filosófica puede perfectamente a, aportar sobre eso en conjunto con las otras disciplinas, aquí es eh, bien importante eh, participar en, el, en la conversación, participar en el diálogo, abrirse a, a lo que los distintos actores, actrices, actores nos pueden, nos pueden aportar, y siempre... Eh, desde la propia especificidad aportando también no solamente quedándose en la escucha sino que también en la propuesta y, y la propuesta desde, la, desde las propias eh, actividades ¿no es cierto? entonces eh, me parece que puede ser muy importante justamente porque cuestiones como la igualdad, la justicia son temas bien relevantes en la historia de la filosofía y que hoy por hoy se tornan urgentes de decir algo, de decir muchas cosas, entonces esos insumos latamente eh, trabajado eh, a través de una historia bien, bien larga, eh, en este momento eh, cobran más relevancia aún, yo creo que relevancia tienen siempre, siempre preguntarse eh, y preguntarle a los otros sobre el sentido de estas cosas es muy importante, pero, pero hoy por hoy aparece como más, más urgente aún, entonces... Yo creo que, que se puede aportar muchísimo. Como, como digo, sí es importante que nosotros hagamos el trabajo de instalarnos en los eh, distintos escenarios de discusión. No podemos encapsularnos eh, predicando entre los conversos, por decirlo de una manera, eh, porque a, a, entre nosotros más o menos conocemos esas cosas, es importante siempre reiterarlas, reflexionarlas, dialogar, conversar entre nosotros, pero también instalar esta, este tipo de temáticas, este tipo de reflexiones en otros lugares, y esa es una tarea de todos nosotros como comunidad, y ahí por supuesto me parece que esta iniciativa y otras que... que, que van a surgir, han surgido y seguirán apareciendo, son, son muy relevantes. Y para cerrar un poco y no dar la lata más, lo otro que es muy, muy, muy relevante es el tema de la formación, eh, la formación ciudadana. No sacamos nada con imaginar y construir un, un marco de regulación de nuestra convivencia que sea fantástico, pero que nosotros mismos no estemos a la altura de esas reglas que nos damos. Tenemos que formarnos eh, entre nosotros, formar a los que vienen llegando, seguir formándonos a los que ya tenemos un periodo de formación, eso, eso es clave. Si no hay una formación ciudadana a la altura de lo que queremos o imaginamos, eh, da lo mismo lo que redactemos, puede quedar preciosa, ojalá que muy bonita, pero, pero necesitamos nosotros encarnar eso. Y si no, lo, si no estamos a la altura, si no nos esforzamos por estar a la altura, Va a quedar en letra muerta y esta democracia tan anhelada va a ser básicamente un tinglado de una farsa que no, que no, va, que no va a permear como queremos que permee. Eso. Muchas gracias profesor. Eh, un comentario antes de seguir con la pregunta que viene. Eh, vamos a recibir después de esta pregunta eh, las preguntas que nos dejen en el chat, así que por favor siéntanse con la libertad de preguntar y eh, ahí vamos a estar dando unos minutos para, para eh, Y pasando a la última pregunta que teníamos preparada, preparada como OSEF, ¿cuál es la reflexión que se puede hacer desde su disciplina a lo que hemos vivido como país durante este último año? Tanto, por ejemplo, del estallido social, eh, como también puede ser de la pandemia, que, que es algo importante, que tampoco detiene lo que significa quizás el estallido social. Eh, profesor Mario Matús. Perfecto. Bueno, eh, sumando ya lo que han dicho los colegas con los que estoy completamente de acuerdo, creo que eh, ya entrando a ese plano, eh, voy a poner ejemplo porque me parece mucho más eh, didáctico y mucho más interesante, ¿no? situarlo en, en asuntos bien concretos. miren eh, en, en el libro este de que sacamos Chile Despertó, yo comentaba ahí en el artículo sobre salario y desigualdad de las últimas cuatro décadas, ¿verdad? que un gran economista, como tipo que yo leo bastante, tipo muy inteligente, muy interesante, Sebastián Eduard, que trabaja en la Universidad de California, un gran economista, por ejemplo, él decía, eh, en medio del estallido, ¿no? cuando ya había empezado, él estaba dando una conferencia de prensa y decía que a él le causaba mucha extrañeza eh, que... Eh, la gente se pronunciara en la calle por eh, la desigualdad, y él pensaba que el verdadero, digamos, móvil del estallido no era la desigualdad, era otro tema, era una, era una especie como de frustración, más, más de orden por incumplimiento de ciertas promesas, que también yo creo que hay algo de eso. Pero, pero él decía, la desigualdad no puede ser. ¿Por qué decía? No, la desigualdad no, no, hay que descartarla. no porque decía porque si uno toma los últimos 10 años, digamos, 15 años, la encuesta hacen de la respuesta de caracterización socioeconómica de la familia chilena. Eh, dice, eh, teníamos un Gini, qué sé yo, un coeficiente de Gini que mide la desigualdad de 0,60, que se yo en los años, comienzo de los 90, y hoy día tenemos un coeficiente de Gini 0,47, o sea, ha bajado mucho la desigualdad. Eh, entonces decía, yo no veo razón, entonces mm. la gente no está, está contenta, de, o sea, no puede ser ser el motivo. Claro, pero te fijas, ¿para qué sirve la historia? Ese coeficiente de 0,47 que se ateneba, celebra como algo muy importante, el mismo que Chile tenía el año 1969. Y lo recuperamos después de 40 años de haber tenido un coeficiente de Gini que estuvo, llegó a estar sobre el 0,60. Tuvimos una de las desigualdades más espantosas, no solo de, de la región, sino que del planeta y durante 40 años. Entonces, recién en 2017 llegamos a tener la disminuyó la desigualdad al punto en el que estaba el año 69. Y los salarios reales, que es lo que yo estudio, el salario de 1969, ¿cuándo se recuperó? Recién el año 2008. O sea que durante 40 años los trabajadores chilenos fueron esquirmados de una manera espantosa. Estamos hablando del 90, 95% de la población. Entonces, esto, esto te demuestra que una visión de una temporalidad cuando se, se acota demasiado te arroja una imagen falsa de los fenómenos. Entonces, eh, claro, él es un gran economista, pero con una visión temporal muy corta. Porque cuando los economistas hablan de eh, largo plazo, hablan de cinco años. Entonces, este, estaba hablando de un mega, súper largo plazo. ¿Te digo? Para nosotros no, largo plazo, para nosotros son los últimos 40, 50 años. Porque ese, eso que él está valorando, como esa magnitud que él está valorando, y la intensidad y el alcance del fenómeno, está equivocado su análisis. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de eh, cuando se habló todos estos años de la transición. Mira, imagínense lo que pasó. En los 90 se nos decía que la transición ya estaba terminada, porque ya se había cumplido con todas las tareas de la transición. Falso. Vino la detención de Pinochet y nos mostró que esa transición era, en el mejor de los casos, una, una parodia. ¿Mm? Era muy frágil. Luego, ¿no es cierto?, eh, en los 2000 se nos dijo que íbamos a ser un país desarrollado, que ya... No sé que ya no, no faltaba nada, había que acabar la transición después que el Lago con Longueira firmaron este acuerdo, ¿no es cierto? Y se introdujeron reformas a la Constitución. No, ya está, ya no es una Constitución autoritaria Se terminó, de nuevo, de nuevo querían matar la transición. Falso, no está. Todos los cientistas políticos, por eso que digo que hay que ver otras disciplinas, los cientistas políticos le llamaban de cualquier modo a nuestra democracia, pero nunca le llamaron democracia plena, le llamaban democracia de baja intensidad, democracia delegativa, democracia tutelada, o sea, cualquier cosa, menos democracia plena. Entonces, no había una democracia. ¿Cómo iba a terminar la transición a fines de, de la década del 2000, cuando todavía estaban todas las tareas fundamentales por hacerse? Y ahora, ¿m? se nos dijo, Carlos Peña nos decía hace muy poco, ¿no? Que esto era una pulsión juvenil, adolescente, que en realidad eran unos milenios que estaban todos vueltos locos que se habían salido a la calle y nadie entendía por qué. Porque no querían trabajar y porque ahora querían que se les diera todo hecho. Falso, ¿no? es mucho más complejo, señor Peña, por favor, lea un poquito más de sociología, los informes del PNUD, de todos estos 30 años, demuestran que hay una frustración tremenda, y no es solo de los milenios, es de toda la población. Entonces, cuando uno toma esa temporalidad de 30, 40 años, y se da cuenta que en realidad esto venía acumulando, para nosotros, a diferencia de lo que decía una animadora de televisión, eh, sabíamos, que, eh, sabíamos que había una desigualdad, pero no sabíamos que le molestaba tanto, ¿no? Bueno, para los, los que nos dedicamos a esto, sabíamos que les molestaba mucho y sabíamos que en, algún, en cualquier momento se iba a producir un, un, un polvorín gigantesco. ¿Ya? Lo que no sabíamos, porque no se puede, esto es como los sismógrafos, podemos medir cómo se van acumulando las fuerzas dentro de la Tierra, pero no sabemos en qué momento van a estallar. ¿Sí? Entonces, eso, eso, eso te lo da la, la visión justamente eh, histórica. Lo, el, el otro tema, ¿no es cierto?, eh, que tiene que ver con esto y con esto doy paso también a mis colegas, eh, en, este, en momentos como estos, que nosotros les llamamos coyunturas críticas, eh, se producen ciertas rupturas históricas, que, es, que no es malo que se produzcan, porque cuando tú tienes un, un devenir que está lleno de carencias y, de, y de, de legitimidad, digamos y la gente está inconforme, la gran mayoría con eso, hay que dar paso a un nuevo proceso, nuevas reglas del juego, nuevas instituciones, nuevos contratos políticos, sociales económicos hay que crear una nueva institucionalidad entonces en eso estamos ahora, en eso lo que se ha dado históricamente cada vez que se han dado situaciones como esta tanto en Chile como en otros países en América Latina, en Europa ejemplo, hay, surgen dos actitudes así, colectivas que son muy frecuentes por un lado, un enorme entusiasmo que a veces llega a la euforia. esto es como que si cantando con ponchos negros mañana vamos a construir la revolución y mañana va a ser toda la vida todo va a ser bonito. Eso es falso. Eso es, eso es hacerse expectativa romántica. Esa es una visión romántica de los procesos. ¿Ok? Y por otro lado están los que se ponen a todo y los que les gusta infundir el miedo, ¿no es cierto? Y, y que la violencia y que se nos va a acabar el planeta, que, que se yo va a venir un apocalipsis zombie Todo eso porque en el fondo los dos grupos están apelando a una visión desproporcionada del cambio. No están viendo el cambio como una fusión entre continuidad histórica y transformación en realidad, y la historia permite ver eso con mucha facilidad nada cambia totalmente ¿m? y tampoco las cosas siguen siendo totalmente como eran hay, hay, una, hay un matrimonio complejo entre continuidad cosas que se mantienen y otras cosas que hay que cambiar entonces eso le quita dramatismo a todo esto te digo. porque Chile no, no es que va, va a despertar diferente el lunes y tampoco eh, eh, eh, se va a acabar del todo el Chile que era el domingo. No, no va a ocurrir eso. Van, van a haber continuidad y van a haber transformación. Entonces, y eso también nos lleva a una cautela, en el sentido que, eh, por ejemplo, el tema de la violencia, que ha sido muy discutido en estos días típicos, ¿no? Bueno, la violencia está detrás de casi todas las grandes rupturas históricas. No hay que hacerle asco. O sea, eh, o sea si, si hubiera sido porque hay que desechar la violencia en, en épocas en las que la violencia era la única forma por la cual se podían canalizar las contradicciones históricas debido a que estaban taponeados todos los otros canales, formales, pacíficos, no quedaba otra. O sea, si no no habría habido revolución francesa, no habría revolución mexicana, revolución rusa, digamos, por, por hablar de alguna independencia de Chile, independencia de América ¿sí? no, no existe otra posibilidad. Cuando los canales están bloqueados, los canales pacíficos están bloqueados, cuando las instituciones no logran canalizar esos procesos por otra vía, las rupturas están ahí en la orden del día, digamos. Y eso va a seguir ocurriendo. Ahora, esperamos que después de un holocausto, guerras mundiales, qué sé yo, hoy día es más difícil, te deja. Y es bueno que, que sea más difícil que hayan rupturas violentas y la gente apele a la masacre y al genocidio y a, a la violación de derechos humanos como herramienta política. Yo estoy feliz porque eso ocurra. Pero no podemos decir que haya desaparecido y vaya a desaparecer de todo. O sea, solo veamos lo que ocurre en el mundo árabe, digamos, y en otras zonas del planeta. En Chile va a ser difícil que ocurra de nuevo, y espero que, que sea así. Pero eso significa entonces que cuando nosotros observamos este proceso, y ahí voy al asunto constituyente, ¿no? Eh, cuando vemos este estallido, y eh, la pandemia, y el proceso constituyente que se viene, hay que verlo con, con mucha ponderación, con mucho equilibrio, con mucha responsabilidad. ¿ya? Escuchando muchas voces, no, no autoconvenciéndose, como decía Alan, de, de, de lo que unos pocos conversos nos gustaría. Hay que escucharnos, estar abierto. Eh, en eso consiste la democracia, en dejarse convencer por argumentos que nos parezcan interesantes y unidos que otras personas nos hagan. Digamos. Entonces, en este sentido, ¿no, si yo lo que, lo que veo acá es que eh, eh, en este proceso constituyente, por ejemplo, eh, eh, no, no sería un, un error ¿sí? pensar que esta nueva constitución tiene que borrar todo lo que trae las otras constituciones anteriores. Es absurdo, no tiene ningún sentido eso. ¿Mm? Y por otro lado, también, o sea, hay que, hay, en el fondo hay que identificar qué cosas no nos gustan de la vieja constitución y esa sacarla. Pum, por otro lado, tenemos que ver qué cosas sí pueden seguir funcionando, nos interesa que sigan funcionando y que están ahí en la constitución actual, incluso la de Pinochet, y que van a, probablemente la vamos a rescatar y van a seguir estando como por ejemplo el hecho de que Chile sea una república, o sea, no vamos a borrar eso porque no nos gusta la república del 80, eh, sería estúpido. Y por último, eh, hay que ver qué cosas no están, y que son buenas, y que la sociedad chilena demanda y que le gustaría que estuvieran. Que sé yo, eh, no es cierto, los derechos de los pueblos originarios, el reconocimiento, esas cosas nunca estuvieron en ninguna Hay que meterla. El tema de la variedad de género. Eh, el tema, que sé yo, de hay que reponer los derechos que eh, son sustanciales ¿no? eh, al, al, y que dependen del, del, del Estado, por ejemplo eh, los bienes públicos fundamentales como la educación, la salud, las pensiones la vivienda, el transporte pues, esas cosas hay que reponerlas porque son siempre han estado nunca en la constitución de Pinochet fue una camisa de fuerza porque se, se creó con el fin de evitar cualquier cambio lo que no tenemos que hacer nosotros es imponerle a las futuras generaciones una camisa de fuerza que por mucho que nosotros pensemos que es buena, impida que las próximas generaciones también puedan hacer sus propias interpretaciones y poner sus propios énfasis. Hay que sacar muchas cosas que la, que la dictadura metió en una constitución y que nunca debieron estar, porque deben ser replanteadas por cada, cada generación. ¿Bien? Entonces en ese sentido yo diría que el, el proceso que se viene es un proceso muy lindo, muy, muy bonito, que lo vamos a ver solo una vez en nuestras vidas, ¿sí? vamos a tener algo que contar a nuestros nietos. Porque hay gente, la mayoría de los chilenos no lo, no lo va a vivir, pues, son lo, los que vienen después van a decir, van a hablar de esas constitución. y los que ya se murieron, digamos no pudieron verlo. ¿sabes? Entonces, eh, vamos a ver eso como una... Eh, desde, ante, ante la cual yo creo que no hay que tener una visión ni apocalíptica, que es la típica de la campaña del terror, que, que a algunos les interesa mucho, no pero tampoco pecar de un romanticismo en género. ¿no? Hay que ser abierto, tolerante, escuchar a mucha gente... No enamorarse demasiado de ninguna idea. Y una cosa que decía un, un abogado constitucionalista que escuché en la mañana, Javier Couso, decía una cosa bien bonita, y que además es, es normal, eh, en los procesos constituyentes que han habido en los últimos 40 años, ¿eh? después de la Segunda Guerra, gente que de repente piensa que está en la, en la opinión más contraria, ¿ya? llega, se, se forma la constituyente, y de repente, por estas cosas que empiezan a ocurrir, estas dinámicas humanas, sociales, emocionales, de repente te empiezas a dar cuenta que, uy, este tipo tenía algo de razón en lo que dice, mira, esto lo voy a integrar, yo no lo pensaba. Y el otro te empieza a escuchar y te dice, ah, oh, mire, me interesó lo que dice esta, esta chica, porque me encontré interesante, yo no lo pensaba, ahora lo entero. Entonces, se producen dinámicas muy interesantes que llevan, por ejemplo, a que el tema del de tercio no opere no como bloqueo. En todos los procesos constituyentes que han habido en los últimos 40 años, ¿sí? se ha postulado la idea del tercio, de que tiene que haber dos tercios para que eh, se llegue a ideas consensuadas. Y en ninguno de estos procesos eh, eh, ha operado realmente un tercio que bloquee las la cosas fundamentales, porque en realidad se producen estas dinámicas. La gente se empieza a escuchar. Y además un tema que, que también yo creo que es muy importante. Un, otra forma de romanticismo que hay que también evitarla es pensar esta, este proceso constituyente como un grupo de 155 personas aisladas. Y que hacen que hacen lo que se les da la gana y que se distancian de las demandas locales que llevaron a este proceso y en eso vuelvo a interpelar y a, a reivindicar el rol de todas las víctimas de todos los que sufrieron y que pusieron sus su vidas sus ojos sus cuerpos para darnos este momento porque ellos son los que provocaron esto y se siguen sacrificando entonces hay gente detenida todavía que, que, que muy injustamente, la, muchos de ellos, porque deberían haber sido resueltos sus procesos ya hace bastante tiempo, ¿no? Llevan meses ahí. Bueno, y muchos de ellos, siquiera sin, sin, sin acusaciones, o sea, una cosa realmente horrorosa. Entonces, claro, este, esta constituyente ni siquiera se agota el tema con que no, no, eh, todos nos preocupemos mucho por lograr de que lleguen los mejores. Incluso suponiendo, en el caso hipotético, que llegaran solo los mejores, los aristólicos, ¿no? eh, incluso es bueno que los vigilemos constantemente. Que, que la movilización pacífica, masiva, ojalá familiar, ¿ya? en la calle, lúdica, integradora, inclusiva, que esa movilización no mantenga siempre un ojo sobre lo que están haciendo cada uno. ¿Okay? Porque eso es lo que nos llevó a este proceso y no hay que perderlo. Entonces, es la gente del pueblo, es la sociedad la que tiene que seguir vigilando este proceso y no dejarlo en manos ni siquiera de 155 personas, por muy buenas que ellas parezcan. <ríe> Bien, con eso lo dejo. Muchas gracias, profesor. Eh, profesora Soledad. Eh, hoy han salido muy buenas reflexiones, buenísimas. Eh, bueno, yo quería partir diciendo eh, que, nada, yo creo que como muchos de nosotros, eh, yo siempre soñé que iba a llegar este momento. Eh, desde hace mucho tiempo, puedo hasta ponerle fecha cuando entré a estudiar a la facultad el año 1995 y me enteré allí, con 18 años recién cumplidos, que se seguía torturando en democracia y ahí vino el oxímoron, la contradicción, pero bueno, está, eh, democracia y por qué me lo pintaron como democracia. Y ahí empezó este proceso de formación y de deconstrucción eh, larguísimo. Y siempre he pensado, algún día esto va a estallar, va a colapsar eh, y quizás yo no esté viva, dado el nivel de, de anestesia que, que, que llevábamos como, como sociedad o como país. Estuve mucho tiempo fuera haciendo el doctorado, y cuando le contaba eh, a mis amigos de, de otros países acerca de Chile, porque también estaba esta idea de Chile, eh, esta excepción en Latinoamérica, y, y qué bien que se está en Chile, y, y todo, eh, claro, era el lado A, y, y había un lado B que, que era disco doble, ¿no? y, y discaso, entonces también un poco de, de darse cuenta de de la situación crítica que estábamos viviendo y que reventó. Eh, lo digo porque muchos de nosotros estábamos así en, en ello, o sea, con, con, con esta idea, el, la movilización por salud mental que tuvimos el primer semestre del año pasado, ya era un, un, un atisbo, porque claro, muchas de las cosas que se debatían en el cuarto piso, ahí en el decanato, cuando estábamos tratando de ver qué, qué, qué hacer con, con este paro, muchas cosas eran, pero si esto es la sociedad. Entonces, eh, lo digo porque, eh, de alguna manera, eh, eh, tenemos suerte, nos vino el reventón ahora, y estamos ahí viviéndolo, tenemos suerte y tenemos una responsabilidad enorme, insisto, Va a haber que dormir menos, va a haber que estudiar mucho, y a eso voy. Alan tocó un tema importantísimo en la reflexión anterior y tiene que ver con la formación ciudadana. Yo creo que esa es la gran reflexión después de un año eh, como profe, como investigadora, como lingüista, como mujer. Eh, y tiene que ver justamente lo decía Alan estamos nosotros en, en nuestro metro cuadrado en nuestra zona de confort en donde nos entendemos y podemos debatir entre nosotros y tenemos, tocamos tópicos, conceptos los trabajamos, los tratamos porque nos conocemos, lo conocemos pero qué pasa en el mundo real y a veces también se nos olvida esa torre de marfil yo aplaudo, aplaudo a muchos profes en la facultad que, que han salido, que están en asambleas territoriales, que están en territorio, que están en la calle. Esa es de alguna manera, más que una reflexión, es el llamado. Ahora se viene eso, se viene eso. Claro, ¿qué sucedió? La pandemia. La pandemia también tenía una doble cara. Una cara, por un lado, que claro, cuando se, se, se venía la pandemia, yo estaba en Europa, yo acabo de llegar de, de Europa el viernes, eh, y cuando veía lo que se venía a Chile, y cómo el gobierno torpemente actuó, ¿no? Eh, no queriendo mirar, tapando el sol con un dedo, viendo lo que estaba pasando en Italia, viendo lo que estaba pasando en Francia, ya un poco con una realidad más, más occidental, más cercana a, a lo que estaba, sucedió en China y estaba sucediendo en China, era justamente eso que, o sea, de alguna manera, lo que nos hizo despertar se va a agudizar con esta pandemia. Y así fue, así está siendo. ¿no? De alguna manera fue la comprobación in situ de, de nuestra triste realidad. Pero aún así hay una responsabilidad enorme eh, de nosotros como humanistas, eh, de nosotros como comunidad, eh, de una facultad de filosofía, humanidades y educación, y es justamente aportar formando yo creo que ahora viene ese desafío, que, que, que está, está constantemente, pero yo creo que eso es lo que se viene ahora. ¿Cómo puedo aportar yo? ¿Cómo puedo aportar yo eh, con mis vecinos, con el grupo de WhatsApp de mi, de mi edificio, con mi comunidad, eh, con otras comunidades? Eh, lo decía Mario en relación a, a, a esta apertura que hay que tener. Eso va a ser fundamental también. Vamos a tener un reto, un reto que tiene que ver con lo epistemológico y es dejar de menospreciar, dejar de atacar, dejar de invalidar al que piense distinto a ti, aunque sea un poquito. Que solo, yo creo que los hemos vivido todos ahora. Por ejemplo, yo estoy por el apruebo. Yo ideológicamente no estaría ni por votar, pero apruebo. Viajé para aprobar. Tengo muchos amigos que son del abstencionismo y, y, y tenemos un historiador maravilloso que, que es una suerte de líder que dice: No, no hay que votar por, por, por este engaño, etcétera, etcétera. Y claro, lo es, pero, pero luego es eso. O sea, me sentí muchas veces atacada por, por, por, por mis amigos abstencionistas, a quienes admiro y quiero mucho, porque. Justamente, porque estoy haciendo un, una praxis totalmente distinta a la de ellos. Yo creo que ahí se viene, se viene también un trabajo personal nuestro, en donde vamos a tener que aprender a, a oír, vamos a tener que aprender a debatir. Nosotros por cultura no tenemos la cultura del debate. Hay, otra, hay, hay otras comunidades que la tienen, las comunidades anglosajonas la tienen, bueno, a veces un chiste, pues, pues ayer vimos el debate en la noche de, de, de Estados Unidos, pero claro, porque los gringos tienen la cultura del debate, una cultura del debate que va de la mano con la retórica, cosas que son importantísimas y que no las tenemos, no las desarrollamos. En el paro de salud mental, por ejemplo, salió ese tema. No podemos hablar en público, no tenemos las herramientas para disertar, nos ponemos nerviosos en un examen oral. ¿En qué quedamos? Justamente en instalar talleres de oralidad. ¿Qué pasó? Se nos vino el 18 de octubre, teníamos la profe perfecta y luego de eso se nos vino la pandemia. Pero hay que volver a ello. La retórica, la argumentación es fundamental en esta época, y también dentro de la, de la formación eh, ciudadana. Es decir, lo, lo que se viene ahora justamente, y esta es mi reflexión en rigor, eh, es justamente todo ese lado pedagógico que tenemos todos nosotros, absolutamente todos, vamos a tener que eh, ayudar, ayudar a, a formar dentro de lo que podamos, eh, ayudar a debatir, eh, y estar en la calle. Eso. Muchas gracias, profesora. Eh, profesora Alan Martin, por favor, expláyese todo lo que quiera. Ah, <ríe> Tiene muchos gracias. admiradores en la facultad. Oh, oh, qué vergüenza, <ríe> pero bueno, aquí lo voy a hacer? Eh, nada, yo quiero agradecerle a, a todos, a mis colegas mesa, por las reflexiones, creo que son bien importantes, bien, bien importantes lo que están diciendo, muchas cosas que, que me encantaría seguir desarrollando yo creo que esto da para muchas conversas lamentablemente estamos en esta condición y eso limita un poco pero bueno no nos vamos a detener por esto no vamos a seguir conversando entre nosotros que es muy importante pero también sobre todo hacia afuera ahora respecto de la de qué qué, qué reflexión se puede hacer respecto de la disciplina y lo que hemos vivido en este último año es agobiante casi, pero también muy desafiante, estimula, pero también yo creo que todos compartimos un poco, hay una sensación de vértigo, han sido tantas cosas que la pregunta, una de las preguntas posibles es por dónde partimos. Entonces hay muchas reflexiones que se pueden hacer, ¿no es cierto? Tanto el movimiento social como la pandemia han mostrado que hay muchas situaciones que están ocultadas, decir, ocultas, pero en parte importante también ocultadas, ¿no es cierto? Que hay, un, hay una parte de los, de los medios de comunicación que trabajan sistemáticamente por hacernos ap aparentar una cierta realidad que necesita ser criticada en todos sus sentidos, tanto en lo positivo que puede haber en eso, pero también en, en aquellas cosas que nos, nos ocultan muchas veces, ¿no es cierto?, como la precariedad del trabajo, la desigualdad, la injusticia que vive la mayor parte de los que vivimos por aquí, y que la economía al uso no es capaz de resolver, eh, más bien mantiene y agudiza, ¿no es cierto?, lo hemos visto en el, en el manejo económico, ¿no es cierto?, que, que si, es cuestión de tomar un ejemplo muy concreto, la cuestión del 10% surge... Eh, bueno, porque el sistema fp el sistema que no, es, no hay seguridad social, es, es muy complejo, y por lo tanto el, el, la propuesta económica es completamente insuficiente, eh, lo que refleja justamente todas estas cosas que hemos venido viviendo y que han estado un poco ocultas. Y de ahí me parece a mí que en términos de lo que estamos viviendo, particularmente ahora, en este minuto, y que vincula con el tema constitucional, eh, es muy importante el, el asunto de la obediencia-desobediencia, ¿no es cierto? Porque lo que estamos de algún modo viviendo es un proceso, en parte, no sé si únicamente, pero hay, hay muchas dimensiones, pero en parte tiene que ver con un proceso de desobediencia civil. De alguna manera, las normas, eh, tanto jurídicas, pero también las costumbres, o muchas costumbres, de algún modo quedaron en entredicho. Entonces hay una suerte de desobediencia civil, y eso significa necesariamente que este movimiento sea algo así como unos rebeldes sin causa, para <ríe> hacer un, una referencia a una película bien antigua, pero bien icónica, ¿no es cierto? Eh, yo creo que no. Yo creo más bien que el tema de la obediencia y desobediencia tiene que ver con que las reglas que obedecemos son aquellas que nosotros mismos nos hemos dado. Y por eso es tan importante este proceso, la posibilidad de, yo creo que, y Mario me podrá corregir, me parece que es la, eh, históricamente, la primera ocasión en que podemos, eh, de alguna manera, darnos nuestras propias reglas en términos del marco general eh, constitucional. En términos de un movimiento social, en términos de una cierta legitimidad. Y esa cuestión es muy importante porque es bien diferente, y me parece que dice diferencia radical, bien diferente obedecer reglas impuestas ¿sí? a obedecer reglas que nos imponemos nosotros mismos. Porque cuando uno obedece las reglas autoimpuestas, eh, está ejerciendo la libertad nomás. Entonces en ese sentido es bien diferente y yo, yo creo que esa cuestión de la obediencia, la desobediencia es algo que hay que seguir pensando, hay que darle vueltas porque no se trata solamente de una desobediencia civil sin causa, las causas son muchísimas, eh, podemos seguir reflexionando sobre eso, pero el tema de la obediencia, desobediencia eh, tiene que ver con, eh, y su legitimidad tiene que ver con el darse las propias reglas y eso me parece muy, muy, muy importante, ¿no es cierto? porque es importante que vivamos como pensamos, y, y no pensemos como vivimos sin más, ¿no? ¿Sí? o cómo, estamos vivos. Eh, afortunadamente, algunos eh, estamos vivos, eh, hacer un, un, una mención, por supuesto, a, a todos los que en este periodo, ya sea por eh, víctimas de, de, de los excesos, eh, policiales de, de la relación a los derechos humanos eh, eh, perdieron la vida, perdieron parte de su visión, pero también a los que eh, por, eh, por nuestras incapacidades como, como sociedad, pero también las, eh, que las responsabilidades que les caben a los organismos pertinentes han perdido la vida por la pandemia. Entonces hay que pensar en ellos también para eh, responsabilizarse por lo que viene y eso significa pensar justamente en cuál es el marco que nos vamos a dar, que como decía Sole, eh, viene una tarea, queda, queda un montón de trabajo y, y como les decía yo también hay que estar a la altura, entonces hay que pensar la obediencia en ese sentido de la autonomía, en las normas que nos damos a nosotros mismos y eso es, es bien, bien, bien importante. Entonces, nada, pues, eh, agradecer estos espacios de reflexión que nos ayudan a de algún modo poner en la mesa, compartir y, e insistir en el punto que tendríamos que llevar esto lo más lejos posible para eh, que seamos escuchados, pero también para escuchar a los otros. Eh, escucharnos, conversar para convertirnos eh, a, una, a una responsabilidad social que nos toca en este proceso que, que, que como, como les mencionaba, es histórico, ¿no es cierto? Y, y es muy importante que, que participemos. Eso. Muchas gracias. Eh, bueno, en favor del tiempo, vamos a hacer una última pregunta eh, que nos hicieron en el chat eh, y luego vamos a cerrar. En relación a lo que mencionaban de la formación ciudadana, ¿cómo podemos mantener el nivel de cultura política mostrado en el último tiempo gracias al estallido social? Eh, no sé quién desea partir. <ríe> Vamos por el mismo... Ahí yo trataré de conversar con, con los colegas para que no sea solo una opinión. Pero yo estaba acordándome de lo que decía Sole recién y, y también eh, vi a Alan en eso. Eh, el año pasado, justamente, me, me, eso me, me hizo mucho sentido lo que decía Sole, eh, en cuanto a que eh, vimos cómo se iban acumulando problemas eh, en torno a la salud mental. Al comienzo... Y esto fue un ejercicio súper interesante que hicimos, y lo hicimos apelando justamente al, a, a, a los conocimientos profesionales de, de otras disciplinas, digamos, en este caso el equipo de psicólogos de la facultad que nos colaboró mucho. Eh, y es que decidimos juntarnos con los estudiantes, escuchar, ¿qué es lo que pasaba? ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué estaban acumulando? Ahí? Claro, eh, al comienzo, ¿no es cierto?, nos llamó la atención que casi todos los reclamos y los petitorios venían por el lado del de, de agobio académico demasiadas cargas académicas, demasiadas lecturas, demasiados cursos, demasiado, o sea, este tren de, de, de exitista ¿no? competitivo, lo estaba llevando a una neurosis colectiva ¿no? y ellos se se, se rebelaban frente a ellos Bueno, en realidad este es un país enfermo, está es enfermo de neoliberalismo, ¿no? por lo tanto no tiene nada de extraño, digamos, los psiquiatras han escrito varios libros sobre esto. ¿no? Este es un país enfermo por el individualismo. ¿Mm? por la ausencia de tejido social, de espacios de acogida. ¿Mm? Hemos perdido gran parte de nuestro tejido social, de nuestra, de nuestra eh, posibilidad de comunicarnos. La gente ya no se comunica. La gente intercambia información. Pero lo que diferencia la comunicación del intercambio de información es la empatía. Que uno se logra colocar en la piel del, del quien le está hablando. Lo que yo veo en las redes sociales muchas veces, en Intercambio de información que precede a una tormenta de descalificaciones y de, y de asesinato de imagen y de destrucción del otro. ¿Y eso qué es lo que está revelando? Una incapacidad para comunicar. ¿Entiendes? Está revelando eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a indagar en eso, y sobre todo ahí lo, los psicólogos nos ayudan mucho, claro, al comienzo se veía en la superficie superficie de la punta, se veía esto de las demandas, eh, podríamos decir, docentes. Que a los coordinadores les cayeron así, pero de una manera impresionante, ¿no? Que menos prueba, que las fechas, que se siguió. Y por ahí salió el tema de la semana del antisuicidio, que se yo, todo eso. Bueno, pero después pusimos a indagar, bueno, ¿de dónde venía esta tensión? ¿Qué es lo que está ahí debajo de la punta del aire? Bueno, y eh, lo hicimos hablar. A todos los que estaban ahí, que eran básicamente estudiar Que dijeran, ¿por qué, ¿por qué estaban tan agobiados? Y lo, lo increíble, ¿eh? y yo creo que esto nos sirve mucho, ¿no? para lo que viene el domingo y lo que viene después, porque lo que viene después va a ser como decía la Sole, mucho más importante que lo que viene el domingo, de hecho, que va a ser el ejercicio de esta educación. y es que a mí me llamó mucho la atención y me dio mucha pena, mucha pena estuve así varios días pensando qué, qué diablos hemos hecho ¿Cómo, por qué hemos permitido que se creen este clima y es que los chicos, las chicas que estaban ahí, estudiantes, ¿no? nos decía ya cuando ya estaba claro que las demandas académica Iban a tener acogida ¿no? Pero en realidad, en realidad ¿qué, ¿Qué es lo que nos molesta más? ¿Qué es lo que nos, nos, sufrimos? Nos genera más angustia, más ansiedad Y nos impide hasta dormir bien Es que la atmósfera que se vive en la facultad Es invivible Porque yo llego a la facultad Empiezo a ver un montón de gente que me mira feo Con la que no tengo relaciones Con la que nos odiamos Con la que nos no descalificamos Apenas nos encontramos Y después como si no fuera suficiente ese infierno que vivimos durante el día que estamos en la facultad, después llegamos a nuestras casas y nos seguimos maltratando, y nos seguimos desqualificando, y nos seguimos asesinando por las redes sociales. Eso a mí me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, de que a, un, a varios chicos de un curso o, o chicas les dije, pero ustedes eh, no, no tienen eh, así como fiestas de curso, que eran típicas del periodo de la dictadura, que nos juntábamos en el Toque Toque, ¿te fijas? Y, y, y lo pasábamos bien y éramos de distintas sensibilidades distintos grupos, pero hacíamos, hacíamos vía social. Y me decían, profe, nosotros yo conozco como cinco personas de, de, de este curso. Nunca, nunca he tenido ni idea de quiénes son los otros 60. No tengo ni idea. Pero además, no solo no tengo idea, sino que hay varios tribus muy sectarias, muy encapsuladas, que se odian y transmiten su odio todos los días en forma presencial, en forma electrónica. Ese es el panorama con el que nos encontramos. Entonces, eso, eso habla de una sociedad totalmente enferma y nosotros que nos creíamos así como los paladines de la, por ser de la humanidad, de la libertad y de la lucha anticapitalista, neoliberal, estamos tan enfermos como todo el resto del planeta, todo el resto de la sociedad. No escapamos a esa dinámica. Los profes, que estamos ahí metidos con los papers, ahí haciendo papers que a nadie le interesan y... Y ustedes que se odian todos los días y se transmiten el odio, dije, la frase típica de esas jornadas de salud mental, de los estudiantes, ¿eh? porque no, yo no tenía ni idea de los estudiantes, profe, eh, a mí no me gusta venir a la facultad porque lo paso mal. Lo paso mal, no por los profes, no por la, el agobio, lo paso mal porque entre nosotros hay mucha mala onda. Eso no puede seguir pasando. ¿verdad? Y, y yo creo que eso eh, nos advierte un poco lo que no podemos permitir que pase con la constituyente y con los procesos que vienen. Tenemos que crear anistas cívica, formas de comunicarnos. Empezar a ver al otro no como un enemigo que hay que destruir. ¿no? Empezar a verlo como un interlocutor que quizás se le ocurra algo que no convence. Entonces, eh, yo sé que hoy día hay mucha frustración. Hay mucha frustración. Pero después de ver a un alumno que se me suicidó, que yo juraba que estaba bien, a las 12 del día le puse un 6 lo que visité. Él estaba emocionadísimo, estaba contento. Dije, está todo bien. llega la mitad de su tesis hecha. Y a la una y media se estaba tirando al metro. Créeme que no quiero ver más estudiantes perder de esa manera. Yo sé que está, hay más. Está la la, la Rita, hay el chiquillo de, de literatura. No, no podemos seguir, no podemos seguir permitiendo que nos, nos sigan enfermando de ese modo. Yo creo que Sebastián, eh, murió en, en alguna medida por, por eso por, por el ambiente que había que era, un, era, era realmente espantoso ¿Mm? un país que está gobernado por reglas espantosas como dice Alan y por otro lado por una convivencia totalmente destruida entonces si vamos a crear nuevas reglas aprovechemos el, el, el, el impulso ¿qué les parece si creamos ahora formas de convivencia que le den que le den sentido y fundamento a esas reglas, porque ¿de qué nos sirve crear una constitución perfecta y reglas que, reglamento y códigos de agua y lo que quieran y los pueblos originarios, si en realidad seguimos comportándonos como animales entre nosotros, con el perdón de los animales, ¿eh? Eh, si seguimos comportándonos como, se deja, sin reglas mínimas de, de, de comunicación. Entonces yo en ese sentido creo que la, tenemos que, cuando decimos vamos a cambiar el país porque lo de filosofía somos, eh, somos los mejores del planeta, seamos más modestos, estamos igual de, de envenenados que el resto, y por otro lado no prometamos nada primero hasta que no mostremos también nosotros algunos cambios en, en nuestro propio comportamiento en nuestra propia vida eh, local, digamos. ya vamos a ver cuando volvamos a buscar el edificio si somos capaces de mostrar algo menos hostil y más, más vivible, y donde todos disfrutemos más de nuestra presencia ¿no? eso Muchas gracias eh, profesora Soledad eh, me agarro de las palabras de, de Mario en relación con el, el gran problema de salud mental que, que estamos viviendo como país y yo creo que también como planeta eh, y paso con ello a agradecer el estupendo trabajo que está teniendo el equipo de salud mental y DAEC en la facultad esto yo siempre se lo digo a, lo, a los estudiantes, era impensable en mi época. Y, y es un trabajo maravilloso, yo constantemente me estoy comunicando con, con el equipo de psicólogos que son maravillosos, eh, con DAEC. Eh, y luego dentro de esta tragedia que es la pandemia y el estar ahora aquí, en, en, en nuestras casas, en esta pantalla... Lo más probable es que esto se hubiera hecho en otro contexto, qué sé yo, en el ágora, en algún auditorio, creo. Eh, voy a rescatar algo positivo y tiene que ver con el fortalecimiento de las redes de comunicación. Para mí, yo insisto, es la palabra clave de este año, comunicarse, comunicarse mucho. Algo me está pasando, le escribo a mi coordinador. Eh, le escribo al equipo de psicólogos, le escribo a DAEC, nos informamos, eh, Dijen también, que lo, lo, lo olvidé ahora, un departamento nuevo, estupendo, eh, es la única manera, siento yo, en este tiempo, de, de poder eh, salvaguardar una serie de, de, de cosas, entre ellas la salud mental, pero de eso me agarro y me afirmo para lo, la pregunta, la pregunta de la que tiene que ver justamente con la formación ciudadana. Eh, es clave seguir comunicando. Yo tengo a mis padres de tercera edad, mi, mi, mi papá eh, jubilado, que sufre viendo las noticias todos los días. Yo le digo no vea las noticias, no las veas. O por último, para ver un estado de la cuestión de lo que ofrecen los medios oficiales de comunicación en la televisión, eh, abierta, bueno, y de cable, porque el otro día quedé impactada y espantada con un famoso escritor peruano que vive en Miami y que tiene ahí un programa en el cable que es horroroso, donde también, o sea, es malformación. Malformación que quizás ninguno de nosotros tenemos, ¿por qué?, porque justamente en nuestras redes sociales tenemos vínculos en nuestros grupos de chat, por ejemplo, con, con Mario estamos en un grupo estupendo de profes movilizados, en donde nos vamos enterando eh, de una serie de cosas, pero claro, eso es un absoluto privilegio, nosotros somos seres privilegiados, recibimos una información, eh, por así decirlo, no neutra, porque no es neutra, eh, una información quizás un poco más objetiva. Yo creo que ahí está la clave, ver cómo se pueda instalar esa información para que la mamá, el papá, el abuelo, la tía, la familia no se envenene con la información que te está dando la televisión. ¿no? Por ejemplo, el, el domingo, bueno, yo no pude participar porque estoy, estaba encerrada en la, en, por la cuarentena, pero... Fue una fiesta maravillosa la que se dio para celebrar el 18 de octubre, preciosa. Y además con este clima, con esta luz, eh, poder salir, bueno, con mascarilla da lo mismo, sales. Pero ¿qué mostró la televisión? ¿En qué se centró la televisión? Bueno, y eso ha sido siempre. Entonces, eh, a eso voy, lo, lo que preguntaban ahí. Eh, yo creo que la clave y, y el papel nuestro y nuestro deber va a ser justamente a tratar de, de compartir eh, otro tipo de, de, de información para poder ayudar a formar políticamente a la ciudadanía. Eso. Gracias, eh, profesor Alan Martín. Gracias. Bueno, la verdad es que han dicho mis colegas muchas cosas muy interesantes. Quisiera eh, tomarme nuevamente las palabras de ellos y particularmente el concepto que anunció Mario de amistad cívica yo creo que a propósito de la pregunta no es cierto cómo podemos eh, mantener un nivel de cultura política yo creo que la cultura significa bueno ya saben ustedes cultivar no es cierto cultivar la política con letras mayúsculas y eso pasa que eso pasa por, por justamente tener eh, niveles importantes de amistad cívica no significa que seamos amigos eh, todo el tiempo, sino pasa por un respeto, una fraternidad, una solidaridad con los que nos toca vivir una situación común y que es mucho más difícil de enfrentar, de superar, eh, si estamos eh, enfrentados de manera terrible. O sea, los adversarios siempre están, el conflicto es parte del proceso político y no, no hay que negarlo, al contrario, eh, es necesario incorporarlo, los adversarios existen, y, y, pero también los adversarios se respetan. Entonces hay una amistad cívica que es muy importante sostener. Eh, yo puedo estar en desacuerdo con, con muchas personas, que de hecho normalmente lo estoy, pero eso no significa que van a ser mis enemigos mortales. No, no, no, estamos lejos, lejos de eso, ¿no es cierto? Al contrario. Y yo creo que eso hay que partir, partir por casa. Eh, El profesor tiene el, el micrófono apagado. Se le cortó hace como <ríe> un segundo, así que... <ríe> Perdón, disculpen ustedes, algo pasó. Eh, no, decía que ese, ese nivel de amistad cívica, ese integrar a los adversarios, los que piensan diferente y que tenemos diferencias, eh, tienen que también eh, eh, vivirse en nuestra comunidad. Aparte, yo concuerdo también con el diagnóstico que hacen los colegas, que muchas veces... Resulta bien hostil el ambiente que, que generamos y no debería ser así. Nosotros perfectamente podemos expresar nuestras diferencias, existen muchas instancias para ello y si no las crearemos, tenemos las capacidades para eso, eh, necesitamos generar ambientes mucho más eh, fraternos, en el sentido más general, ¿no es cierto? Eh, mantener una cierta solidaridad. Nuestras diferencias ahí están. Eh, bienvenidas sean, son el estímulo, el alimento, muchas veces el motor a nuestro propio eh, trabajo intelectual, eh, trabajo personal, y entonces es muy importante mantener esas diferencias, no, no eliminarlas, pero eso no significa que seamos enemigos, ¿sí? somos más bien muchas veces adversarios, otras veces tantas afortunados, ¿sí? yo creo que todos tenemos amigos en la comunidad de nuestra facultad y eso es necesario. Eh, mantenerlo, cultivarlo, pero ¿cómo se mantiene esta cultura política? Bueno, cultivando la política en un sentido bien de palabras mayúsculas, no la política en el sentido básicamente del poder, de la dominación, que esos, esos fenómenos existen, hay que tenerlos en vista, hay que criticarlos, hay que considerarlos, estudiarlos, resignificarlos, pero también y muy importantemente mantener amistad cívica que creo es clave que es parte de la política y que nos ayudaría muchísimo, creo yo, a poder eh, elevar de alguna manera nuestras, nuestras miradas y considerar eh, a lo que nos pasa y los desafíos que tenemos por delante con mejores herramientas. ¿sí? Entonces, eso, ¿no es cierto?, rescatar nuestra posibilidad de eh, ser amigos dentro de nuestras diferencias, eh, mantener una comunidad mucho más rica, tenemos una comunidad muy rica, pero tenemos muchos desafíos y las personas, los estudiantes que mencionaba Mario, eh, me parece que es un bonito homenaje que él hace, eh, tienen que impulsarnos a eso. ¿Sí? Eso, muchas gracias. Gracias. Ya para cerrar, eh, un último comentario quería hacer. Eh, claro, tenemos muchas eh, tareas, desafíos. Eh, uno de esos es, es, dentro de la competencia en la que estamos inmersos todos los días, quizás, eh, volver a comunicarnos, y hacer una comunidad que es importante eh, también para nuestra salud mental. Y, y también tenemos la otra tarea de eh, eh, apoyar este proceso que se viene, eh, porque este va a ser solamente el inicio, se viene algo emocionante, algo que tenemos que pelear, y eso no significa que apenas... Eh, eh, salga la prueba eh, como ganador, eh, no volvamos a las calles, creo que nos queda mucho mucho proceso, eh, mucho por lo que seguir luchando y por lo que pensar, discutir y, y, y dentro de nuestras diferencias eh, todo lo posible, discutir, eh, debatir, todo lo posible. Así que muchas gracias profesores, eh, profesora, eh, fue una instancia muy buena, eh, muy bonita, eh, fueron muy buenas las reflexiones que se dieron y también gracias muchas, muchas gracias a las personas que nos escucharon. Muchas gracias a ustedes gracias. por la invitación. Gracias, sí, gracias. por mi parte también, Renata, muchas gracias, y a todos ustedes los que traguaron esta, esta actividad y otras más que están haciendo, felicitaciones, porque realmente lo están haciendo muy bien. Así que, muchas gracias, Noam. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.